Yo sé que estoy desesperado Esperado, oh, oh, por una oportunidad Si tu loco enamorado, oh, oh, de chica de universidad Cómo explicarte que me encantas en cada publicación Que me enchaleco, que pienso que me amas Y que te da risa, que te reaccione Nena, por favor, Nena, por favor Nunca había escrito una carta de amor Pero por dentro me sentí obligado A decirte por última vez un adiós Esas miradas en el comedor Te invité a comer, me dijiste que no Y soy orgulloso, la juega el mamón Claro, en mi viaje me sentí peor Sin maquillaje te miras mejor Se me durmió, no te lleve una flor ¿Recuerdas cuando te grité adiós desde el camión? Quedé como un idiota Pero una sonrisa salió Lleno de satisfacción Sigo como un soñador si te escribo una canción es que nació del corazón Y te adueñaste de toda mi vida. Yo sé que estoy desesperado Oh, oh, por una oportunidad Soy tu loco enamorado Oh, oh, tu chica de universidad Yo, Yo sé que estoy desesperado Oh, oh, por una oportunidad Son tus ojos verdes lo que ahora me hace volar Voy en mi nube voladora al infinito y más allá te quiero hablar Algún día me vas a aceptar, eres la motivación para ponerme a trabajar Hoy quiero escapar contigo dime dónde estás Para girar el mar, perdernos en su oscuridad y despertar Sos ojitos brillar, perderme en tu galaxia como una estrella fugaz. Nena, dime dónde estás, me muero por volverte a ver. Crees en el destino, yo desconfío de él. Porque no pienso aceptarlo si tú no vives en él. Porque no pienso aceptarlo si tú no vives. Dices que en estoy él. desesperado.